Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Viajero libre y consciente. Gracias por estar en mi página. Allá donde nos estás viendo, no sé en qué país, pero bueno, te mando un abrazo muy fuerte. Yo soy Libia Escobar. Eh, estoy con Neus García, que es la autora de una trilogía que se titula Con T de Talento y habla de eh, todas las personas, niños o adultos, que han sido diagnosticadas con el TDAH. Hoy vamos a hablar, bueno, primero le voy a saludar, ¿no?, por, lo, por lo... <risa> Hola. Hola, Neus, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, ya estoy dispuesta para hablar del tema, como siempre. Qué bien, muchas gracias. Gracias por seguir eh, compartiendo conmigo, con, conmigo y con todas las personas que, que ven estos vídeos eh, todo lo que has vivido tú, desde tu experiencia, todo lo que has investigado, todo lo que estás plasmando en tus libros, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti por darme la oportunidad. Bueno, eh, hoy vamos a hablar de un tema que, que me parece muy importante y, y poco a poco lo fuimos, eh, eh, ¿cómo decirles? Eh, pues hablando, ¿no? Con Neus hasta que hoy decidimos hacer este vídeo para hablar de la hipersensibilidad, una alta sensibilidad que tienen también los niños a, con mucha energía a los niños a los que se les, se les pone esta etiqueta, ¿no? Vamos a hablar de eso, también de eh, pues que estos niños eh, en algún momento crecen, ¿no? Crecen, son adolescentes, llegan a la edad adulta y ¿qué pasa con estos, con estos síntomas, con estas características? Pero primero, la alta sensibilidad, negros sí. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, puedo decir de que hay entre un 20 y un 30 de la población eh, tiene alta sensibilidad. Muchas personas no lo saben, pero sí que es un rasgo que es bastante común hoy en día. Eh, entonces, bueno, por ejemplo, los niños con hiperactividad es una de las características. No todos los niños a lo mejor la tienen, pero es bastante frecuente que los niños hiperactivos tengan alta sensibilidad y qué quiere decir tener alta sensibilidad pues quiere decir que todo les, les, les influye mucho más mm. les, mmm, emocionalmente son muy muy sensibles hay que ir con muy, mucho cuidado a la hora de hablar porque mm. cualquier cosa les puede alterar mm. eh, tienen también mucha conciencia o sea son unos rasgos que también definen al prototipo de persona hiperactiva. Entonces, eh, pues de pequeños, cualquier cosa que se le pueda decir para reñirlo al niño, pues el niño puede tener una rabieta. Puede tener una rabieta y luego ¿qué pasa? Que la reacción también es de introspección. O sea, el niño se encierra en él mismo y luego a lo mejor en el colegio, si tiene algún problema pues también se le puede etiquetar como niño que no es sociable y no tiene nada que ver, o que sea muy tímido, tampoco tiene nada que ver. O sea, es una forma de canalizar ese agotamiento de energía, porque aunque los hiperactivos tienen mucha energía, a la hora de, de gestionar las emociones, por ahí flaquean bastante, y entonces, al no saber cómo gestionar, pues... Se quedan sin energía, entonces necesitan ese espacio de introspección para poco a poco ir recuperándose. Y entonces, puede ser también en, en el otro, se pueden ir al otro polo, es decir, de, que una manera de expresar o de sacar esas emociones sea uh, justamente, no como tú dices, de estar en un rincón, de buscar esa, esa paz, sino más bien de interactuar y de sí claro a ver depende mucho ¿no? de la situación eh, también las niñas son más sensibles que los niños no también puede ser esto un niño como que necesita todavía más expresar la agresividad ¿no? y las niñas como como, sí que es verdad que la, la energía femenina es más introspectiva ya de por sí uh -huh. eh, entonces sí que es bastante más común que los niños, aunque hayan niños con alta sensibilidad, no es tan frecuente como las niñas, ¿no? Y que los niños lo expresen de una forma más agresiva, ¿no? Sí que puede ser. Sí, sí, es, es lo que mm, recuerdo ahora en una experiencia que tuve y algo también eh, que se me viene a la mente es esta, como que mm, necesita eh, que se les crea, como sí. una noción de la verdad, hay ¿eh? como... Sí que la noción Exacto. de la verdad tiene que y de la justicia tiene que ser bien Exacto. clara Exacto. en el adulto, porque eso es lo que buscan, eso sí. es lo que Sí. ¿no? Exacto. Hablamos de los rasgos también de los hiperactivos de que están muy seguros de ellos mismos, entonces mm. cualquier cosa que desestabilice esa seguridad a ellos les provoca pues un malestar y lo expresan pues con rabia, con un comportamiento desafiante a veces, ¿no? Mm. Pero es como que no tienen otro recurso. Por eso es tan importante cuando hablamos de los padres, ¿no? para que les hagan ver que esas reacciones no son del todo correctas y que los padres les den el ejemplo de cómo tienen que actuar. Por eso es tan importante que los padres estén muy equilibrados ellos. ¿no? Porque si el niño reacciona de esta manera y el padre se enfada más, pues evidentemente aquí no hay solución. Entonces, Otra cosa que, que he visto, Neus, es como decirte, como una necesidad de, de que se los vea. Eh, en el caso de que... Necesitan se. Necesitan ser reconocidos. Exacto, exacto. Sí. Y sí. Bueno, por cuestiones de falta de atención, de concentración o algo, eh, por el estilo, simplemente que como ya habíamos hablado, no que son niños que... No pueden, como, como los otros, estar sentados durante horas en la clase. Entonces, a veces sucede que, que las tareas no las hacían o, o por alguna razón que a mí me escapaba la comprensión, ¿no? Pero yo veía que necesitaban ese reconocimiento, de que en cuanto hacían algo, querían ser reconocidos, ¿no? Que, que yo viera sus tareas y que les diga que estaba bien Exacto. o algo. Sí, porque normalmente en el sistema educativo lo que se resalta mucho son los errores, ¿no? Uh -huh. Entonces, un niño que ya no encaja mucho en el sistema, si encima le resaltas solamente los errores, pues aún su autoestima se ve más afectada. Uh -huh. Entonces, también quiero decir que la medicina, con esto de la alta sensibilidad, lo que dice es que hay un... El lóbulo derecho... O sea, la corteza del lóbulo del hemisferio derecho, del cerebro, es más fina ¿no? que, que de costumbre. Entonces, por eso también tienen más sensibilidad, o sea, procesan las emociones eh, y todo mucho más. O sea, son personas que viven mucho el presente, pero lo viven a todo o sea, con mucha intensidad. Entonces, viven tanto lo bueno como lo malo. O sea, no tienen término medio, o sea, un, pueden disfrutar mucho de un momento, mucho, mucho, como un, pues un disgusto lo pueden también hacer muy, muy grande, ¿no? Entonces, por eso, al no haber este término medio necesitan que, que se les reconozca, que, que se les tenga en consideración, ¿no? Porque se sienten como muy, que no, que no los entienden. Sí, sí, sí, eso es lo que, lo que has remarcado. Entonces, sería como que vivieran sus emociones con más intensidad, eso es lo que entiendo, sí, sí. con más intensidad. Bueno, ¿y cómo les podríamos ayudar, Neus? Bueno, pues la cosa está en, en ser comprensivos, uh -huh. en lo que hablamos muchas veces, ¿no? Uh -huh. En el caso de, de los adultos, pues que que encuentren su equilibrio y si son padres, pues pues bueno, pues también, ¿no? Con las técnicas que ya sabemos, ¿no? De pues yoga, meditación, relajación, compartirlo con los niños, eh, todo lo que sea poder dar mucho amor, ¿no? Y comprensión es lo que más beneficiará. Para eso, pues eso, los padres tienen que estar pues en un nivel pues de, de desestrés, de... Y de, de, de muy centrados, ¿no? Porque si, uh -huh. si tienen problemas los padres y los descargan con los hijos, pues no, no hay solución ahí. Uh -huh. Hay más problema todavía. Entonces, claro. el trabajo que, que el padre se haga con él mismo será un beneficio para el niño, uh -huh. digámoslo así. Sí, sí. Bueno, volvemos a lo que ya hemos estado diciendo en varios vídeos no es eh, sal, sacar un poco el foco del niño y centrarse en uno ver, ver uno como como padre como madre o incluso como maestro para para centrarse no como dicen Neus, estar bien desde esa desde esa serenidad ya transmitir esa energía al niño y bueno ya ya aceptarle como es, para que él también se acepte como, como él es y pueda ver también, eh, eh, como, por ejemplo, esas emociones, ¿no? O esa, o esa energía desbordante, sí. Entonces, para que él poco a poco encuentre la manera de sentirse bien y sentirse bien con el resto. Uh -huh. Otro tema que también es muy importante es la alimentación, ¿vale? Uh -huh que esto también lo hemos hablado en otros vídeos, el tema digestivo es muy importante y muchos niños con alta sensibilidad también flaquean ahí, en el, en el sistema digestivo. Entonces también estaría bien que los padres, por ejemplo, pues, se preocuparan un poco de saber si a lo mejor su hijo pues, tiene alguna... Eh, algún problema ¿no? a nivel intestinal, que no acepte algún alimento o que tenga alergia son alérgicos al gluten, a la lactosa, pues eh, todo esto estaría bien mirado, ¿no? Porque luego pues toda la energía se concentra aquí en, en los intestinos, ¿no? entonces provoca la agresividad, ¿no? Ya. Sí, sí, sí. Lo, es cierto que lo hablamos, pero vale la pena repetirlo, porque justamente es en, en la edad de la adolescencia, cuando, cuando están cambiando, ¿no? Sí. También físicamente, que, que por los amigos, por también los amigos, las salidas, la modernidad, todo lo que está de moda, los chicos se, se van hacia lo dulce, salado, hacia las bebidas, hacia las azucaradas, a, hacia los. Bueno, entonces, claro. las comidas rápidas, que para el caso, para cualquier niño, adulto, cualquier persona en realidad, no es una alimentación sana, eh, no se trata de decir nunca y cerrarse completamente no pero pero no es una alimentación sana y sobre todo no es apropiada para niños que, con esta característica okay. no, porque afecta también mucho a su sistema nervioso sí. recordemos que el sistema digestivo y el sistema nervioso están relacionados mm. entonces por ejemplo el azúcar afecta directamente al sistema nervioso tampoco va bien mm bueno tener mucho cuidado porque esta irritabilidad ¿no? que se puede tener en el, en el sistema digestivo afecta al sistema nervioso y, y se nos despierta Exacto. Exacto. Sí. Neus, entonces estos niños que en algún momento se convierten en adultos y, ¿y qué pasa cuando son adultos sí. bueno por ejemplo en el tema laboral pues lo pasa muy mal mm. Eh, cualquier problema que haya pues eh, se lo llevan a casa y lo sufren muchísimo ¿no? uh -huh. y más si a lo mejor el adulto está realizando una tarea que no es de su agrado, es decir, que no está haciendo nada que esté relacionado con sus dones y talentos, ¿no? uh -huh. entonces todavía es peor y pues necesitan mucha ayuda de terapeutas que lo equilibren, de practicar terapias pues que... Que, que no les hagan sentir, esa, vivirlo de esa forma tan emocional, ¿no? porque mm. todas las emociones las viven extremadamente. Entonces, pues también el adulto pues, necesita pues eso, eh, relajarse, tomar conciencia, cambiar hábitos, mm, realizar deporte, ¿no? todo lo que calme su sistema nervioso y que emocionalmente pues, lo estabilice. Sí, sí me haces eh, reflexionar porque eh, me pongo a pensar en, en un chico que, que no lo pasa bien en la escuela, eh, pues qué le va a esperar en la vida, ¿no? en la vida ya fuera de, de, ese, de ese ámbito todavía cerrado, que todavía lo puede proteger, eh, qué pasa cuando sale al mundo y que tiene que por él mismo levantarse, buscar un trabajo, elegir una profesión primero, buscar un trabajo, hacerse de amigos, no sé, de una familia. Eh, es, es lo, ahora, ahora me pongo a pensar y digo, pues qué ¿qué pasa con este, con este chico? ¿no? no o sea, si, si no tiene la ayuda necesaria para sanar todo eso, yo creo pues que como tú dices, llega a la edad adulta con todas esas, esas carencias. ¿no? Sí. Sí, sí, sí, sí. Aparte la, la alta sensibilidad también es, está implicada con los sentidos, o sea, yeah. todo el olfato, el gusto, eh, el tacto. Eh, muchas personas, pues, por ejemplo, en invierno no pueden llevar calcetines para dormir, ¿no? Pues porque les provoca un malestar. O cualquier ruido, pues no se pueden concentrar o, o olores, ¿no? Sí. Los olores. Eh, tanto les pueden traer una buena sensación porque sea un recuerdo, ¿no? yeah. de, de un olor de, de la infancia, por ejemplo, o un mal olor que estén en un restaurante y pues no puedan estar a gusto en el sitio, pues porque el olor aquella le, le molesta y es imposible poder estar, ¿no? mm. es, Son muy sensibles a las sutilezas, como si dijéramos. Ya. Yeah. Eh, bueno, yo creo que el mismo mensaje sería también para para estos adultos ya, no que, que pero bueno, en el sentido de que ellos ya, siendo adultos, ya les tocaría a ellos ir a buscar, a tocar a las puertas adecuadas para recibir una, una ayuda correcta, una, una guía para llegar a ese, ese proceso de autoconocimiento, ¿no? de, me imagino de aceptación. Que muchos a lo mejor van al psicólogo y yo con todos mis respetos, pues eh, puede ser que esté bien, pero eh, por ejemplo tomar medicamentos, pues ya no, no soluciona nada tampoco. Eh, sí, es, mejor es que, la que, que si con los niños, lo vamos a decir también con los claro. adultos, medicamentos. Claro. No, hay otras opciones. Claro, hay otras opciones, otras técnicas que ayudan mucho y te hacen sentir bien y conectar contigo mismo, que es de lo que se trata, de ser uno mismo al final. Sí, sí, sí, es de, es de conectarse conectar, con, conectarse con uno mismo, aceptarse, yo creo, aceptar que, bueno, tenemos, no sé, este exceso de energía, o esta hipersensibilidad, o, eh, o no sé, este, este estado de ánimo de no sentirse tal vez quizás seguro, aceptado y todo, aceptar todo eso, sí. trabajar con eso, con su, con su propio mundo interior, ¿no? Y a sí. partir de eso... Más bien estas flaquezas, hacerlas sus fortalezas y, y salir a la vida, ¿no? A la vida porque cuando uno se acepta ya, y es más fácil um, que los otros nos acepten como somos uh -huh. y sobre todo nosotros decidir en, en qué, con quiénes queremos estar, eh, dónde queremos estar. Claro. Mm. Sí, sí. Bueno. es ser uno mismo, ¿no? Es con sus y talentos. Para todos, para todos. Uh, te hayan diagnosticado o no, este trastorno es, es para todos, para todos. Aquí hablamos un poco más de este, de este tema, porque por, por el trabajo que ha realizado Neus, por lo que yo también como profesora pues, he visto muchos casos y no supe qué hacer, ¿no? Esa es la verdad. Sí. Así, uh -huh. Por eso insistimos un poco, pero en realidad el, el proceso que, que todo ser humano debería vivir es este proceso de autoconocimiento y, y estar bien con uno para estar bien con, con el resto. Sí. Neus, ¿nos recuerdas tus libros? Ah, sí. Bueno, eh, mi primer libro que es para los adultos eh, se titula TDA, ¿sabes quién eres realmente? Y, y bueno, pues doy mucha información y muchas herramientas para, para, para poder conectar con uno mismo, llegar al autoconocimiento y potenciar los dones y talentos. ¿no? Mm. Eh, luego el, otro, el segundo es TDA, con T de talento, que está enfocado en la educación para los padres y docentes que tengan herramientas y recursos también para que eh, conozcan mejor a, a los niños, en sus reacciones. Y también, pues, hablo de las características para que lo tengan más claro, ¿no? Y, y bueno, de la alimentación, doy mucha información general, ¿no? Que no es la que normalmente se da, pero que está muy implicada directamente con la interactividad, la ¿no? Las causas. Eh, después, hablo en el tercer libro, es el viaje hacia el don Y aquí hablo de la energía vital, porque en realidad la interactividad es un exceso de energía. La, el déficit de atención tampoco para mí existe y es un exceso de atención entonces la atención también es energía entonces pues en este tercer libro hablo de cómo canalizar no tanto la energía como el exceso de atención y bueno pues me enfoco en técnicas en acestales pues, ¿no? para, para también, interesante ¿no? para sí es muy interesante te das cuenta no de que las técnicas estas también pues tienen muchos puntos en común y todas pues van a eso, ¿no? A que el flujo de energía, pues, pues saberlo, saberlo entender y mm. cuando te entiendes energéticamente también llegas a tu autoconocimiento, ¿no? Mm. Eh, es es muy, muy bonito lo que acabas de explicar porque eh, nos da otras alternativas y, y cosas, no sé, prácticas que ya se hacían. Porque, o sea, creemos que, que por ejemplo, que es, es de, este, de este siglo, es a causa de, de toda la modernidad del teléfono, del internet y todo eso, que los niños están así. No, eh, no, no, no, hay... Eh, es, no. no, viene de lejos. El exceso de energía viene de lejos. Eh, sí. ya en la Edad Media ya las personas con exceso de energía ya no eran bien vistas. ¿no? De esto también hablo en mi libro. Ya. Y bueno, pues eh, por ejemplo, las brujas, ¿no? Que, que lo que intentaban era, a través de su energía, curar y todo esto, pues claro. eh, las mataban, ¿no? No me interesaba, sí, sí estaba sí. bien visto. Entonces, sí. pues bueno, por eso es un tema que ya es hora de que se reconozca de otra forma, ¿no? Sí, exacto, exacto. Bueno, no no. aceptar, tu, o sea, aceptar que la diferencia es la normalidad. Exacto. <ríe> sí. Todos somos diferentes, pero en el fondo todos somos iguales. Claro, en el, en el fondo, en esencia, somos todos eh, seres humanos, todos, todos tenemos emociones, ¿no? sentimientos y cualidades, capacidades, eh, todos. Después hay diferencias, pero o sea, ser diferente es la normalidad. Exacto. ¿no? O ser todos iguales. Y, por ejemplo, bueno, yo siempre me he sentido como una persona tranquila, en clases yo no tenía problemas, eh, más bien para calmar a los... Otros, con mucha energía a mí me sentaban a su lado ¿no? y a mí me hacía bien porque y ahí yo también claro. disfrutaba y un poco vez, ¿no? la balanza sí, ¿no? claro disfrutaba de la agitación y todo pero a veces también me he puesto a pensar ¿y ¿qué tal si yo más bien era la, la, la diferente? O sea, ¿qué tal si yo era la rara? demasiado tranquila quizás demasiado quieta demasiado en base a recibir todo lo que me dicen y, y quizás por mi educación, lo pienso así, no, mi caso, no, no generalizo ni nada, digo por mi educación quizás dentro de mi familia, justamente yo, eh, pues si era así, era por el miedo, ¿no? miedo a la autoridad, entonces a no moverme, a no decir nada, a escuchar y hacer lo que me dicen, que tampoco no es muy sano, ¿no? Claro, mm -hmm. claro. También es lo que nuestro sistema busca, ¿no? En realidad el sistema busca personas que pues, no digan nada. ¿no? Misas, ¿no? Tranquilas, sumisas, que no den problemas, que no cuestionen nada. Claro. Así que yo creo que es tiempo, tiempo de cuestionarnos sobre todo. No vamos a dar, no sé, encontrar respuestas y justamente para decir esta es la respuesta, esta es la verdad y todo tiene que ser así, funcionar así. Justamente no, no, es que uh -huh. cada uno vaya encontrando su respuesta, lo más adaptado para cada uno, para lo que siente, para lo que es, para lo que vive, uh -huh. pero sí cuestionarse, ¿eh? cuestionarse. Yo otros. creo que es muy humano cuestionarse y, y muy y es bueno necesario. también, claro, uh -huh. claro. Bueno, vamos a parar aquí el vídeo, muchas gracias Neus, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, espero que, que lo hayan disfrutado, que les dé algunas ideas, algunas chispas para su vida, para su cotidiano, y que se cuestionen, se cuestionen, se cuestionen ustedes mismos, su ser, su, sus propias creencias, de lo que creen que son, de lo que están viviendo de, de, todo, de todo. Un abrazo y hasta el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.